Mi nombre es Avelino Palacio Rentería. Soy integrante de la Asociación de Joyeros de Quindó, a la cual pertenecemos más de 11 talleres que representamos la tradición orfebre de nuestra región. Seguimos trabajando en nuestras casas, garantizando que el oficio perdure durante esta difícil situación.